Hola y bienvenidos al canal de YouTube de Wii, Educación para la Inclusión. El 2020 ha sido un año difícil y los servicios de salud han enfocado sus esfuerzos en todo lo relacionado con la pandemia del COVID-19. Es difícil pensar en trabajar en otras cosas como por ejemplo el acceso a los productos de apoyo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que las personas con discapacidad y los adultos mayores, quienes necesitan productos de apoyo, han enfrentado esta crisis con muchos retos adicionales. Por eso ahora que estamos reconstruyendo tantas cosas, tenemos la oportunidad de construirlas para todas las personas. En este video vamos a hablar de la importancia de invertir en un mayor acceso a la tecnología de apoyo gracias a sus tres beneficios clave, económico, en salud y social. Y vamos a ver qué pasaría si logramos entregar de forma sostenida cuatro tipos de productos audífonos, prótesis, gafas y sillas de ruedas, obviamente con servicios relacionados. La tecnología de apoyo tiene un efecto significativo sobre el potencial de ingresos de por vida. La provisión sostenida de los cuatro productos que mencionamos anteriormente puede generar alrededor de 100 mil dólares más de ingresos durante la vida de un niño que recibe alguno de estos productos. Estos beneficios se acumulan a través de mejores resultados educativos entre los usuarios más jóvenes, un empleo mejor remunerado y una mayor productividad entre los usuarios adultos y la reducción de los desafíos causados por el envejecimiento, lo que ayuda a los usuarios a trabajar más tiempo. Juntos, estos factores pueden impulsar aumentos significativos en los ingresos de por vida de los usuarios de tecnología de apoyo y sus familias, con efectos dominó que aceleran el crecimiento económico a nivel nacional. En total, proporcionar Tecnología de apoyo a todos los que la necesitan generaría más de 10 billones de dólares en beneficios económicos durante los próximos 55 años. La tecnología de apoyo mejora la salud y el bienestar de los usuarios. Los beneficios para la salud de un mayor acceso a los cuatro productos y servicios relacionados equivalen a un promedio de 1.3 años adicionales de un estado perfecto de salud o salud perfecta durante el ciclo de vida de cada usuario. A lo largo de la vida de los usuarios, la tecnología de apoyo puede facilitar su capacidad para moverse, comunicarse y ver mejor que antes. Esto contribuye directamente a mejorar la salud física y mental de los usuarios, al mismo tiempo que aumenta el acceso a servicios de salud más amplios para la atención continua. Un mayor acceso a la tecnología de apoyo facilita una mayor inclusión de los usuarios de todas las edades en la sociedad. La tecnología de apoyo facilita la participación de los usuarios más jóvenes a un juego significativo con sus compañeros, apoyando el desarrollo de amistades, independencia y habilidades de aprendizaje para toda la vida. Una mayor inclusión social y una interacción interpersonal más fácil, facilitada por la tecnología de apoyo, también ayuda a reducir el riesgo de la soledad crónica, de otro modo sería elevado. Las inversiones necesarias para fortalecer y mejorar los servicios de suministro de tecnología de apoyo si bien son importantes, son pequeñas en relación con estos beneficios. De hecho, invertir en un mayor acceso a tecnología de apoyo generará un retorno a la inversión de 9 a 1. Ya vimos que la tecnología de apoyo es claramente beneficiosa para las personas que la necesitan, pero también en términos económicos, de salud y de inclusión. ¿Por qué hay tantas dificultades para reconocer estos beneficios y trabajar para asegurar el acceso a estas?